Muchos de vosotros conoceréis el famoso juego Cookie Mama. Eh, Quien no haya jugado ese juego, sinceramente, no sé en qué piedra vive. Buenas noches, Bob. El otro día, con el chat, decidí jugar a Cookie Mama, pero en una versión un poquito extraña. Recuerda dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Vamos con el vídeo. A ver, My Cook. Let's cook, make Thanksgiving fest Prepare the turkey ¿Qué es un turkey, tío? ¿Y por qué está tan, tan raro? Plug the turkey, click on the feeders With your mouse to plug them From the dead turkey Stark Las plumas Pero, ¿por qué esto es tan sangriento, brother? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es súper sangriento, no me da tiempo ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Bueno, no está mal, ¿no? Una plumita. Qué puto asco, chavales. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué va tan rápido? ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Evaluación 90. Tiempo cero. Total 173. Too nice Porque está tan enfadada conmigo Completado Madre mía What mama never told you Bueno, sí Que venga Seguimos The turkey No me lo puedo creer Use your mouse to pick up the eggs Crack them and deposit in the bowl Vale, hay que romperlos y tirarlos al bowl Pau, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow Rampe, rampe, rampe Pau, pow, pow, pow ¡Me la ¡Qué guapo, ¿no? Mix the ingredients. Click each ingredient when it's time to add in the bowl. Then click and drag the mouse in a circular motion to stir the mixture. Vale, tengo que poner... ¿Eh? Vale, me lo pone... ¿Qué tengo que poner? Esto aquí y esto aquí. ¿Qué hago? ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Sí! <risa> no puede ser Stop the bird, grab the stuffing by clicking it with the mouse Then drag it over the turkey and release Be careful not use too much Madre de Dios, qué putísimo asco ¡A rellenar el pavotete! ¡Vamos! ¡Qué asco, tío! Las patas y todo Vamos, rellena, rellena, rellena, rellena Esto revienta, va a reventar, va a reventar Esto qué cojones es ¡El puto pollo! ¡Qué pobrecillo pollo, tío! Remove the head. Follow the guy that rose on the screen and use your mouse to show back and froth to remove the head. Madre de mía. Madre mía. Le vamos a cortar la cabeza. Pobrecillo. <laughs> ¡Pobrecillo! Cook the turkey. Turn on the over the pressing... De On button to turn in off when the temperature reaches audience. <risa> ¡Eh! Tiene plumas. Tiene plumas. <risa> tiene plu. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Bueno, para ser nuestro primer plato ha quedado bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien, ¿no? ¡Uh! Follow the gate to arose on the screen. I use your mouse to suck back and forth to cut the neck into three parts. Tres partes. No me lo puedo creer. Vamos a aprovechar todo el putísimo pollo. No me lo puedo creer que esté cortando carne en directo ahora. El pobre pollito, tío. ¿Para qué quieres el... Tres trozos de cuello, dime tú para qué quieres Tres trozos de cuello de pollo Eso es ya cargarte la comida Turn on over burner, use the mouse To click an edge ingredient and add Vale, esto hay que añadirlo Madre de Dios Vale, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Ah ¿Cuál añado? Este Este Este y este Hazte, hazte, hazte, hazte, hazte. Bueno, creo que se ha hecho, ¿no? ¿Cómo cocino? Hermana, está todo feliz. Use the mouse to click on the body parts and remove them from a, or your gravity. Carefully easy hot. Madre mía. ¡Corre, corre, corre, done! Let's go, soy buenísimo. Soy cocinero profesional. Mejor pasa de ti Vamos Use the mouse to grab chunks of a, of a tofu And crumble it Madre mía, tú Vale, yo no sé qué acabo de hacer Sinceramente, me, me parece una locura O sea, yo lo que acabo de hacer no me lo creo Follow the rules to save the tofu Ojo Ojo, estoy amasando el tofu. Estoy amasando el tofu. Y me la pelo una barbarité. Lo amaso y me la pelo una barbarité. No me lo puedo creer. Field the Buster va clicking your mouse, then click to release over tofu. Rápido, rápido, rápido, rápido. Ahí está, chaval. Quijoz, esto se ha vuelto más chill, ¿no? O sea, de repente ha pasado de ser súper loco a súper chill Turn on the overpressing the on button and turning off when the temperature rage orange Vale, pues simplemente tengo que pausarlo cuando sea aquí Perfecto, ya está Es que soy goz, soy goz Dios santo Complete Vaya platazo, cabrón Vaya platazo nos hemos marcado, chaval Vale por ti. Mama loves animals. Ah, go veg. Es vegetariana. Verás ahora. Chao. Chao.